Pues chicos, bienvenidos a un nuevo drama y el día de hoy el drama se trata de subir a platino. Estamos en Ranked, estamos en promo. Me tengo nervios, la verdad no voy a ser sincero. A... Ya, ya me puse nervioso. Ya me puse nervioso, eso es malo. Tengo más ¡Por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 Ay, atrapada. Ay. No, pues qué padre, No, no, no. Ya basta. No te cansas. Oh. Me hubiera salido con la mierda no sido por ustedes, hijos de... Es un speedrun de perder clash, tío, Literalmente todo el mundo perdió a Lena. Estupendo, vivo. Ya, me voy haciendo. Ya no, me no voy no haciendo. Me voy haciendo la idea de que subir de liga no es hoy. Ya, me lo Mira, voy haciendo. Lo siento, coche, pero, ya pero ya jugué pero, con la ustedes dos no, veces. Sube todo el match a la y no hay nada que no me sorprenda. Son malos, son malos. Me atrapé ¿A ¡Ah! Como comía todos los días Yo he ganado bien Eh, pero aquí... ¡Mira top! A era una estuquillez porque estaba ganando bien pero salía una vez... en Ari, aquí y, viene Anivia O sea, literalmente... Yo estaba dije mínimo 80 palos ¡Piu! ¿Qué está pasando? <ríe> Estoy... ¡Qué sí, ¿eh? mierda, huevao! Son malos, son malos No, no, no, no, no, ¡Eres un...! ¡Tenía harto. La mm. Ya no puedo, ya no tengo energía, fuerza ni ganas. Ay, me fue super mal esta partida Ay, ya, ya, ya estoy seguro 90% seguro que perdí Perdí la promo, 90% seguro